Ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro segundo invitado, como lo habíamos anticipado muy temprano esta mañana, está ya con nosotros vía telemática el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, cómo está expresidente, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, yo quisiera eh, comenzar esta entrevista preguntándole su criterio respecto a este pronunciamiento que ha dado en las últimas horas la Corte Constitucional en el sentido de rechazar la injerencia en las en sus funciones por parte tanto de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de todas las autoridades y además eh, ha pedido a los uh, altos magistrados que se enteren cómo funciona el habeas corpus. Muy temprano esta mañana el Pleno de la Judicatura ha anunciado también la suspensión por 90 días del juez Diego Moscoso, el, el juez multicompetente que concedió el recurso de habeas corpus al ex, presidente, al ex vicepresidente Jorge Glass en una especie de represalia por haber tomado esa decisión. ¿Qué opinas? opinión le merecen estos dos puntos que le he señalado? Eh, Expresidente, buenos días, bienvenido. Micrófono. Está inactivo Encend su micrófono. Encendamos el micrófono, por favor. Tiene razón, funciona mejor cuando se prende el micrófono. <risa> <risa> un abrazo, y Alexi, un abrazo a Quito, a Pichincha, a toda la patria. Mire, creo que en la descripción de los hechos está la respuesta, o sea, es algo vergonzoso. Primero, esa Corte Constitucional fue puesta por Trujillo, totalmente espuria pero el presidente, sé cómo, creo que es una ley, y sé cuánto, ha hablado muy bien, o sea, ha hablado conforme a la Constitución, a derecho, a derecho internacional, porque la veas Corpus no es una impedición de la Constitución de Montecristi, como quieren hacer creer, es un recurso extremo para hacer respetar derechos fundamentales humanos que están recogidos en Ecuador, en nuestra Constitución. Entonces, le ha dicho claramente, oiga, no sean brutos, le dan un poco la ley, la Constitución, la ha hecho Sosa Quisela, creo que es Murillo, el presidente del Consejo de Literatura, esto es interferencia en funciones, ¿no? Y nosotros hablamos por nuestros dictámenes, no por consultas. No es que somos por colaboría, no es que nos puedan hacer consultas. Nosotros somos jueces y dictamos sentencias, eso establece jurisprudencia, y hay como 20 casos de jurisprudencia en, solo en los últimos años sobre la vea corpus, y eso ya crea todo un cuerpo eh, jurídico para saber cómo aplicar. O sea, es pura inutilidad y obviamente persecución de Saquicela y Murillo es muy grave lo que está pasando pero bueno, como es contra los correístas no se dice nada, porque todo esto es por la vea corpus para Jorge Glass que debió salir en libertad hace 18 meses el licenio, debe saber esto quito, pichincha, a él lo condenan con el código derogado el, el código anterior, no con el COI para actual para robarle la vicepresidencia porque con el actual el delito por el que falsamente fue acusado sucesión ilícita, solo contemplaba cinco años de prisión y con eso podía pedir libertad condicional y seguir en la vicepresidencia. Le aplican el código derogado. Luego, con ese código, ya tenía derecho a la prelibertad hace 18 meses. Le aplican el código actual. Te acumula penas, porque le pusieron otro juicio y otras penas, para no dejarlo salir. O sea, es brutal lo que se ha hecho. Y mire, otro ejemplo, lo del juez de Manglar Alto. ¿Cuál es el mensaje? Si se atreven a fallar a favor de Jorge Glass, queden destituidos. ¿Usted cree que un tribunal, esto está en manos del tribunal, eh, ...de la Corte Provincial de Santa Elena... ...la apelación de la VEA Corpo... ...usted cree que un tribunal en esas condiciones... ...se va a atrever... ...a fallar a favor de Jorge Glass... ...porque lamentablemente... ...buenos jueces... deberían hacerlo en cualquier circunstancia... ...lastimosamente esos jueces pueden ser honestos... ...pero no son heroicos... ...y en las condiciones actuales en Ecuador... ...se necesitan jueces heroicos que no los tenemos... ...entonces es una clara injerencia... ...en la justicia... ...y una clara persecución política... ...básicamente centrada en este momento en el habeas corpus para Jorge Glass. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarle, buenos días. Eh, a mí, me, todo esto que ha sucedido ahora, eh, lo, lo, lo mencionábamos también en el cemento del comentario... ...me recuerda mucho a las críticas y los cuestionamientos que en esa época... ...los académicos, analistas, etcétera, eh, hacían de la aplicación del famoso error inexcusable. Entonces yo me planteaba una duda hoy, eh, no sólo en el caso de Jorge Glass sino en general, a ver, yo entiendo también que la famosa reunión del fin de semana, en donde creo que también asume parte de la responsabilidad de esa carta este malhadada enviada a la Corte Constitucional, el presidente Lazo, porque fue el que convocó junto a la fiscal a la reunión del fin de semana, eh, pero digo, ¿qué juez ahora eh, va a dictar un habeas corpus en favor de cualquier eh, procesado o, o, o privado de libertad? Porque van a tener la espada de Amocles que va a ser siempre, primero, la presión mediática, dependiendo del caso, si es que es político, y después la presión del Consejo de la Judicatura y de Saquicel, etcétera, etcétera. Mire, estamos pagando las consecuencias de la descorrización, del odio a Correa. Por hundir una época, no les importó hundir al país. Compare lo que decía en el 2017, la institución de jueces por error inexcusable. Una figura que existe en Colombia, no soy experto en el tema, pero me parece que en España, en muchísimos países, porque cuando es evidente que fue ha actuado mal, el administrador del sistema de justicia, que no es Lazo, que no es Aquicela, el Consejo de Educatura, podía sancionarlo. Para hacernos quedar mal, decir que con eso hemos perseguido jueces, salieron centenas de jueces, vaya a ver uno más corrupto que el otro, y ahora han regresado y se les pagó el sueldo que no habían recibido durante los dos o tres años de suspensión. Y acabaron de, de, de descomponer a la función judicial, porque eran jueces corruptos que salieron. Pero por hacerle año Correa, dijeron esto es persecución, entonces eliminemos el error inexcusable. Hoy esa misma prensa que manipula, y manipuló tanto, es la que pide que vuelva el error inexcusable para poder destituir desde el conciliatura a los jueces que aplican mal la ley, pero evidentemente, porque el juez de Manglaralto lo ha aplicado bien, lo que quieren es precisamente eh, seguir con la persecución política. Mire, esto es parte de la destrucción que se hizo en el país, tantas cosas buenas que teníamos que se derogaron por odio a Correa, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Ahora, ¿esto puede ser un mal precedente, cree usted, eh, eh, respecto al proceso que enfrentará en pocos días más el ex vicepresidente Jorge Glass y otros en el caso Singue? Mira, el caso Singue, uno es más ridículo que el otro. El caso de Brecht no se olviden, ni siquiera fue acusado de Brecht. Oye, el caso soborno, aquí tengo la sentencia, si quieres, se la leo. Recuerden que la sentencia final estuvo el 17 de septiembre a las 8 de la noche del 2020, cuando yo tenía que inscribirme me habían prohibido inscribirme como candidato a vicepresidente porque exigían inscripción personal, pero ellos sabían que podía inscribirme como asamblista pues, por los migrantes. Y ese era nuestro plan B. Y sabiendo eso, sacaron la sentencia horas antes de mi inscripción. Con esa inscripción de candidatura yo podía regresar al país, tenía inmunidad, no, no servía a la prisión preventiva, el caso Valdi, tonterías así. Y le ganamos la elección. Entiendan que con el lawfare, la persecución política, la judicialización de la política, por favor, tenía entendamos esto. No solo nos roban nuestra reputación. Y fue un presidente que no me saqué ni siquiera la banda presidencial. Todo quedó para el pueblo ecuatoriano en Carondelet. Y resulta que los corruptos somos nosotros. Y cada vez que buscan dinero, aparece el dinero de ellos en paraísos fiscales, en cuentas secretas y toda esa tontería. O sea, y esto es un atentado la razón. Pero en todo caso, entendamos que el offer, la persecución política, no solo nos roba la tranquilidad, la reputación, algunas veces la libertad de los perseguidos. Le roban a todos ustedes la democracia. Hoy todo el mundo está inconforme con Lazo. Yo sinceramente... No sé a quién se le ocurrió que se podía esperar algo diferente de lazo. Había suficiente evidencia, pese a la manipulación de la prensa. Pero desde la época, desde el inicio de los 90, con Cito Bayén, con, con Maguat, con Lucio Gutiérrez, con todos los gobiernos de Estado, y era evidente lo que iba a ser. ¿no? Y además, tan cercano a Ovaldo Hurtado y a Maguat. banquero. Mm. No sé a quién le puede sorprender lo que ha sucedido, pero entendamos ¿no? que si yo regresaba al país, no ganaba nunca lazo. Nos roban la democracia a todas y a todos entendamos eso. Entonces, un caso es más ridículo que el otro. Le decía el caso Soborno, aquí tengo la sentencia, esto lo deben poner, en vez de poner placa de la infamia ridícula, deben poner esta sentencia, donde, sinceramente, literalmente, me condenan por telepatía, por influjo psíquico, lo dice la sentencia, la puedo leer. Las pruebas, 100 mil dólares que presté del fondo de la presidencia, que yo le he pedido de Brecht eh, plata. Yo no conozco los de Brecht, no conozco a Concienciado Santo, nunca me reuní con ellos. Esto es, es, es toda una barbaridad. En todo caso, lo de Jorge es lo mismo. A él lo condenan, en el caso de Brecht y no acusan a Odebrecht. Claramente fue un pacto con los corruptos confesos de Odebrecht. Odebrecht actuó en 12 países, el Ecuador es el único que no lo acusó. El pacto fue con Moreno. Mira, acusen al vicepresidente, y nos deshacemos de este, de este tipo, que nos estorba, que ha denunciado nuestra corrupción, y no les hacemos nada a ustedes. Entonces, es claro, ni siquiera se acusó a Odebrecht. No se le ha encontrado medio centavo mal habido a Jorge Glass que 14 millones de gloria depositó ya está tres asistencias fiscales internacionales penales Brasil Estados Unidos China dice que no tiene nada que ver Jorge Glass y que eso fue plata una empresa que existe no para una inversión en Ecuador y que por último si era plata sucia qué tiene que ver Jorge Glass en eso pero to todo fue un montaje luego le sacaron el caso soborno otro nunca ha habido soborno ustedes han escuchado alguna vez que digan qué contratos salado a, a, a, a cambio de dinero eso es el soborno, el resto es cuento. Ah, no, que hicieron aporte, eso sería aporte ilegal a la campaña, infracción electoral, no es soborno. Y tampoco ha habido. Pusieron como, como esos aportes, por ejemplo, a la tarima para la ignoración de la empresa de salud, que es perfectamente uh -huh. legal. E hicieron todo un montaje. Pero ustedes han escuchado, ustedes, Alex, ustedes eh, periodistas, licencia, pila un contrato dado a cambio de dinero. Uh -huh. No existe. Y se inventaron que se habían dado contratos y calcularon 14 millones de perjuicio. Pregunten cómo se calculó el perjuicio está en la imaginación de Salazar, de jueces corruptos, de un procurador puesto por Trujillo Ot otro caso ridículo y ahora el caso 5, más ridículo todavía, ese caso ese pozo estaba abandonado, inversión extranjera, inversión de Qatar que ya nunca más volverá al país, que nos ha demandado internacionalmente y va a ganar el juicio ¿no? ni siquiera ha recuperado la inversión pero como la empresa pidió eh, 34 dólares por barril, nosotros dijimos 32 y se negoció y se llegó a 33 ese dólar es perjuicio al Estado peculado. O sea, la próxima vez nos quedamos en 34 dólares, no negociamos y no les pasa nada a los negociadores. Así de absurdo es el campo cine, es una gran ridiculez, pero es parte de la persecución que se está realizando. Presidente, eh, usted mencionaba el tema de la banda presidencial y en una entrevista que tuvimos aquí con, con algunos este, invitados con respecto al tema del, del Museo de Carondelet, nos contaban que la banda eh, que le entregaron a usted en el 2007, está desaparecida, que no hay... Por cierto, no, no se la llevó, pero además quedó en el museo y ahora anda desaparecida. Eh, antes del desaguisado... Este... nosotros nos mandaron una lista de cosas que hay en el museo y no constaba en esa lista no la, banda la, la banda Está desaparecida. El asunto es muy grave. Porque claro una sí. banda presidencial, por si acaso, donde las letras es hilo de oro. Una Así banda es. presidencial muy cara, además el valor histórico. ¿no? Oiga, presidente... Eh antes del desaguisado este de, de, de la carta enviada a la Corte Constitucional Saquisela nos manda de fin de semana con el anuncio de la supuesto, del supuesto pedido de extradición en su contra ¿no? Eh, a ver, esto llega, yo lo decía el día viernes brevemente porque fue ya en el, casi terminando el programa eh, que era una cortina de humo porque se habían desatado una serie de escándalos que ya sumaban a este escenario caótico que vive el Ecuador y también le vamos a pedir que profundice en ese tema, porque tenemos, o sea, ahí estamos con cifras récord en temas de asesinatos, homicidios, eh, sicariatos, violaciones, etcétera. No, El país está sumido a una crisis de inseguridad terrible, eh, que tiene también, eso digamos, es un resultado de una serie de problemas estructurales que finalmente no se los aborda, desempleo, falta de oportunidades, de educación, salud, etc. ¿no? Eh, pero vino el, el escándalo de Don Nasa, un tipo que captaba dinero, que llegó a, a, a tener una cartera de 10 millones de dólares y que se paseaba por las instalaciones del Ministerio de Defensa, de donde además escapó sin que nadie lo vea, nadie sepa nada y días después apareció asesinado en, en una parroquia acá cercana en, en Quito. no Y… Estuvo el escándalo de policías involucrados también en una pirámide que captaba dinero ilegalmente. Y de pronto, paf, aparece Saquicela y dice, vamos a pedir la extradición de Correa. Pero resulta que para eso el, eh, el Reino de Bélgica le había ya concedido la condición de asilado o de refugiado. Quiero que también nos explique eso y cuáles son, eh, digamos, las condiciones que hay. Porque acá han dicho que usted ya no puede hablar de política, que no puede referirse a nada, que ya prácticamente no puede hablar, ¿no? Eh, y lo otro, a propósito de eso, lo que han dicho es, es mejor que Correa se quede en Bélgica. Finalmente, lo que no querían, ni que devuelvan el supuesto dinero de la corrupción, ni que pague una pena en cárcel ni nada, sino que querían tenerlo fuera de la arena política en Ecuador. Eso es obvio, sea por el final, Alex. ellos mismos, a confesión de parte de relevo de prueba, Pero no han dicho. otros están sueltos de hueso y con la audacia y estupidez que le caracteriza a Villavicencio Vicencio en una entrevista con Salvador Quispe. Gracias a mí, Correa no es presidente. Porque es que se prestó ese montaje de inteligencia del Estado, porque Villavicencio no investiga nada, se lo pasan y cobra por lo que dice y cobra por lo que calle. Le pasaron en el gobierno de Moreno el caso supuestamente a roberto primero se llamaba, acuérdense los supuestos archivos, que tenemos la certificación que fueron hackeados, modificados, manipulados, pero no lo aceptaron los jueces. ¿no? Entonces un montaje y lo presenta como investigación de él, se no investiga nada. Bueno, él dijo que eh, gracias a él es que no era presidente, entonces es evidente que todos lo han hecho no por hambre de justicia, por, por luchar contra la corrupción, por ser honesto, por sinvergüenza, porque no nos pueden vencer en las urnas, nos quieren vencer con estos montajes, sobre bueno, Saquicela eh, mire, es la decadencia del país ¿no? Saquicela, Lloris eh, la fiscal Salazar o sea, ese, a ese nivel nos han llevado o sea, Saquicela es una vergüenza Saquicela estuvo involucrado, usted ha dicho Don Nasa que captaba dinero bueno, él participaba de esos negocios con el notario Cabrera, está verificado ¿no? lo ha reconocido un tipo que se encaba ilícito, turquero, en Cuenca, es el presidente de la Corte Nacional. Es una vergüenza. ¿Por qué? O sea, además, el presidente, porque se prestó el caso soborno. es uno de los jueces que hizo esta ridícula sentencia que no tiene ni pin y cabeza. Más temprano que tarde era a nivel internacional, ¿no? es telepa por telepatía, el único juicio entre, en plena pandemia, dos mil juicios parados, con tiempo récord, en 17 días la casación cuando demora más de un año. ¿Para qué? para impedirme participar en las elecciones y hacer presidente a Guillermo Lazo, que era designado por Lenín Moreno, dicho sea paso. Sobre el asilo refugio, créanme que causa vergüenza ajena escuchar tantos analistas, como siempre digo, si les estuviese para pagar an IVA, eh, si el este el presupuesto del Estado para los próximos 50 años. No si hubiéramos pagado la deuda de Estado. Por parecer, parecer tonto y quedarse callado hablar y despejar cualquier duda, ¿no? Cualquier tontería se habla. Mire, primero, a mí me concede el asilo bélica en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo Ampliatorio de 1967. No es lo mismo que el derecho internacional de asilo interamericano en Latinoamérica que se basa en la Convención de Caracas de 1954. Eso es muy amplio. Usted puede dar soberanamente asilo a alguien porque le gustan sus ojos, porque le gusta su peinado, no tiene que dar explicaciones. La Comisión de Ingeniería es muy taxativa, la pueden leer. Se puede dar asilo solamente por persecución por motivos sociales, raciales, religiosos, nacionales, de nacionalidad, o políticos. A mí me están persiguiendo por motivos raciales, no sé que por negrito también me persigue, Y sociales, religiosos, nacionalidad. Evidentemente me están dando el, el asilo por persecución política. Le están diciendo a Ecuador, ustedes son unos sinvergüenzas, los corruptos siempre han sido ustedes. Esto no es lucha contra la corrupción, esto es persecución política. Eso le está diciendo eh, contundentemente el Reino de Bélgica, primera cosa. Segundo, ah, es que el gobierno de Bélgica es correísta, no saben cómo funciona esto. Aquí hay eh, un, un departamento, como diríamos? Un, un, un organismo del Estado, pero independiente del Ejecutivo, que es el que tramita estas cosas, se llama comisionado, Comisión, comisionado general. de de asilo y refugiado, algo así, CGRA, algo así, ¿ok? Que actúa independientemente. A mí me dieron el asilo, en verdad, del 15 de marzo, pero había que esperar un mes porque el, el gobierno belga, el canciller, el ministro de lo que fuese, podía apelar. Y no apelaron porque sabía que estaba bien dado el asilo. Entonces, es un procedimiento tremendamente riguroso, no es que me creen lo que digo, investigan y se dan cuenta. Usted pues. ha hablado de la extradición que pidió este sinvergüenza de. Se quisiera, porque además de tonto, mala gente, corrupto, es alado, porque justo saca la tercera, el tercer pedido de es extradición. Eso tampoco dicen, dos ya la han negado, como tres veces le han negado Interpol la alerta roja y a todos los implicados en el caso de sobornos le han negado la alerta roja y de la forma más grosera, diciéndole esto a derechos humanos, esto es persecución política, esto no ha seguido el debido proceso, ¿no? Y eh, ya nos había otorgado Bélgica el... Eh, el, el asilo. Entonces, de acuerdo con la Convención de Ginebra, asilo es exactamente lo mismo que refugio. Y ahí están las restricciones. eso no es eh, particular de cada país, es en el marco de la Convención de Ginebra. Yo puedo hacer lo que sea, lo único que no puedo hacer es regresar al país que me persigue, utilizar su pasaporte, me dan un pasaporte especial, ¿no? Y, y nada más. Pues el resto, con que haya dicho la verdad para que me hayan otorgado uh -huh. el asilo, es suficiente. Pero se si dice cualquier cosa que no puedo hablar, participar en política, no puedo viajar, que no puedo trabajar. O sea, cualquiera habla cualquier tontería. Expresidente, ¿cuánto tiempo le tomó eh, tramitar este recurso? Eh, y su abogado decía, su abogado eh, indicaba a Christopher Merzan, me parece que se llama, eh, que habían presentado 289 documentos que sustentan la necesidad de que usted le concedan este recurso. ¿Cuánto tiempo les ha tomado este trámite? Y entre esos 289 documentos, ¿cuáles nos podría eh, contar, destacar entre los más importantes para que las autoridades hayan considerado viable eh, conceder este recurso? Desde el 2018 estamos tramitando el, el, el, el, el asilo. Es un proceso largo, engorroso, duro, muy duro. Es primera vez que Bélgica da asilo político a un expresidente. Le da muchas veces a perseguido de regímenes no tan democráticos como el Medio Oriente, etc. Pero un expresidente, peor aún latinoamericano, primera vez en la historia que le da seguramente Bélgica, por ser la capital de Europa, es correísta. ¿no? Y... Eh, también es cierto que esto depende de los recursos que uno tenga para moverlo con los abogados. Ya hace un par de años yo no pude seguir pagando abogados. Eso se paralizó por un, por un buen periodo de tiempo, un, un buen lapso, hasta que logramos pues, hacer una, una fundación, recordar algo de fondos, y pudimos, pudimos empezar a moverlo nuevamente. Bueno, esos son los principales documentos. O sea, como le ha dicho el abogado Marchand, eh, nos sobra. El caso vale. El caso vale, ¿no? A mí, primero, todos los juicios le cayeron a la jueza Camacho, ¿no? ¿Qué, qué, esas, qué suertuda, hay que ver qué número de lotería saca. La que declaró inocente lo a los juicios, a le caían todos nuestros juicios. Sabiendo que estaba en Bruselas, viviendo en Bélgica, me exigió el caso Valga por el testimonio de un policial que no conozco, que ya está el video, que dice que lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con nueve años de cárcel, si no me involucraba, pero ni siquiera me conoce, y no pasa nada con ese caso. Los medios callan este escándalo, la justicia no se mueve. Bueno, me puso a presentarme cada 15 días en Ecuador, sabiendo que yo en México y entre las cosas personales que me sucedían, mi hija acababa de ser atropellada por un carro. No la podía dejar, estaba con nosotros. Y estaba haciendo una pasantía en Ginebra y la atropellaron. Entonces, le pedí, apelé esa absurda decisión, y para que vea la sinvergüencería, ¿no? yo tenía que presentarme el 2 de julio en Quito, me puso los días de apelación el 3 de julio. A propósito, ¿para qué? Para que, sabiendo que no me podía presentar, me presenté en el consulado con notario. Me podía presentar en el consulado. Fue de maldad, de, de corrupta, y sinvergüenza, que me puso la presentación en Quito. Eh, ¿Para qué? Para ya actuar frente a hecho consumado y decir, no cumplió la orden del juez, prisión, a impedirme de regresar a mi patria. Por ejemplo, esa es una prueba. Otra prueba, pues usted cree, alguien en el mundo va a aceptar una sentencia por influjo psíquico uh -huh. en el siglo XXI. Es ridículo. Con las pruebas en mil dólares que presté. ¿Ese es ridículo. Es otra prueba la propia sentencia, otra prueba. La misma Corte Constitucional que acaba de decir, pues que toda, todo el nuevo concurso de jueces fue inconstitucional y legal. A nosotros nos pusieron jueces a dedo. El juez Iván León, de Santo Domingo, su compañera, la madre de su hijo, era secretaria de Tierra Salazar. Tenemos las pruebas de cómo prepararon en conjunto con Salazar el, eh, la, la, la sentencia, ¿no? Y tan incompetente y corrupto ese juez que no aprobó después el examen. Para Corte Nacional y tuvo que regresar a Santo Domingo. Entonces, ¿Usted qué cree? Estas son las pruebas. Le, no quiero cansar a, a, a la audiencia eh, le estén viendo además, pero o esas pruebas contundentes nos sobran. Ellos saben que están perdidos a nivel internacional. Solo están ganando tiempo para lograr la máxima destrucción posible hasta que tengan impunidad y llevarse el país en peso. ¿no? Tengo dos preguntas. Una que quiero trasladarle de uno de nuestros, de nuestros oyentes, el presidente, es. Eh, nos dice, hay algunos analistas y juristas que aún dudan de que Bélgica le haya otorgado el asilo porque no hay una notificación eh, ¿cómo se responde a aquello? esa es la pregunta de nuestro oyente eh, y lo déjame ir parte por parte a esa ver. otra estupidez Alex desde cuándo el país asilante se llama, no es palabra castellana pero se utiliza uh -huh. enología, el país que otorga el asilo tiene que comunicarle al país perseguidor que ha dado asilo que sigan esperando sentados. O sea, ¿de dónde sale esa fantasía? Lean el artículo, el reglamento, la normativa, la jurisprudencia, la tradición. Te diga, eso es un absurdo. El país es as asilante otorga el asilo y no le tiene que comunicar a nadie. O sea, no Cancillería puede, que cancillería, se puede, puede pararse, cancillería de Ecuador puede pararse de cabeza y ya no hay vuelta atrás. Puede darse volantines, gritar, histérica, lo que le la gana que nadie le va a hacer caso. Como Honduras tampoco le hizo caso cuando mandaron la queja de por qué me habían recibido. Uh -huh. Y eso sí, en los estándares diplomáticos significa el mayor de los desprecios. Ni siquiera te contesto tu tontería. Ahora, eh, a propósito de lo que usted mencionaba hace un momento, que me parece que eso no es menor, ¿no? Bélgica, usted sí es la primera vez que concede la condición de asilo a un expresidente y, aparte, expresidente eh, latinoamericano. Eh, ese presidente, me imagino yo, y esto quiero su explicación y su lectura también, eh, porque con todo lo que le habrá tocado estudiar, ya, ya, ya, ya casi es abogado, ¿no? Eh, ¿Esto le, le debe servir y mucho para su defensa en las Cortes Internacionales? En, yo entendería, así, o sea, que Bélgica eh, conceda un asilo que además reconozca la persecución política y judicial en Ecuador, eh, ¿eso va a ser de utilidad para eh, cuando su caso se estudie, se analice y se procese en Cortes Internacionales, presidente? Por supuesto, es contundente, vamos a ganar todo a nivel internacional. Y ellos lo saben. Lo que están haciendo es ganar tiempo y obviamente si mantienen el poder pueden eh, resistirse a los dictámenes internacionales. Por eso es importante, no solo por nosotros, por la patria entera, recuperar el poder de Ecuador. Porque si tenemos un dictamen favorable, incluso la Corte Interamericana del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por estrategia, no voy a decir dónde está nuestro caso, ¿no? Pueden no cualquier pretexto o no aceptarlo o demorarlo 8 o 10 años. Entonces, eh, y hay que estar atentos a aquellos, pero ellos van a perder absolutamente todo a nivel internacional. ¿Quién en el mundo va a creer que una sentencia por influjo psíquico en el siglo XXI? Pero este es solo la punta del ángel. Por supuesto, la prensa corrupta le dice, no, Correa condenado por dirigir una organización criminal dedicada a los No dice que dijeron que la dirigía por telepatía, por influjo psíquico. No dice cuál es la organización criminal. El ministro, el secretario de Estado. No dice cuáles son los los sobornos dónde está el contrato de los cambios de dinero eso es soborno el resto es cuento porque no existe porque todo es un invento entonces eh, quién va en el mundo a aceptar una barbaridad si presta la punta del aire no sé si los quiteños saben bueno imagínate una sentencia con placa de la infamia en el siglo XXI como en la media no eh, y dígale al procurador que yo pago encantado eh, con mucho esfuerzo pero encantado esa placa siempre y cuando cuando se les derrumbe tanta infamia me la dejen ahí, como un recuerdo de dónde llegó la degradación del país. Y como los corruptos, como cuando hay un arranchador que grita ladrón a ladrón para engañar a la gente y le de que ladrón es otro. Se han pasado todos estos cinco años gritando corrupto, ladrón, ladrón, cuando los ladrones siempre fueron ellos. A mí me han embargado mis bienes. Me suspendieron la pensión vitalicia. Yo soy el presidente que más elecciones ha ganado, que más tiempo continuo pasando pasado en el poder. Nunca la buscarán a, Bucarán, a se le quitaron su suspensión, porque ganaron elecciones. No, o no. A mí me quitaron la pensión vitalicia, lo mismo que a Jorge me eliminaron mi, mi fundación yo ni sé dónde quedaba nunca supe dónde quedaba Cordes dónde quedaba la Fundación Libertad de Guillermo Lazo yo antes, al salir a presidencia creé el Instituto de Pensamiento Político y económico Económico Eloy Alfaro para cuidar de nuestro legado, contratar consultoría lo intervinieron, lo eliminaron bloquearon las cuentas acuérdense cuando Moreno dijo en Chile que nos estaba financiando Venezuela que nunca lo probó como siempre, como de costumbre y no pasó absolutamente nada y por eso nos eliminaron, liquidaron nuestra fundación. ¿Se imagina si hubiera hecho eso en mi gobierno con la fundación de un expresidente? Y la gente no lo sabe. A mí, acá me, me pusieron denuncia de blanqueo de dinero, eh, me pusieron denuncia de contratar trabajadores en negro, vinieron periodistas a obligar a mi familia, a, a, a mi vida privada, a mis amigos. Entonces ha sido realmente una persecución, créanme, no me gusta victimizar, Pero ha sido la más grave de América Latina y la más grave de la historia contemporánea en Ecuador. Ahora, expresidente, existe la posibilidad, porque ya acá hay sectores tanto de la opinión pública eh, como sectores políticos y de eh, personas que han participado en diferente nivel eh, en la Cancillería ecuatoriana que presionan al actual canciller para que emita una nota diplomática de protesta por haberle el gobierno de Bélgica concedido eh, el asilo a usted. Eh, si eso ocurre, ¿qué, qué efecto puede tener? la sonrisa que yo estoy de es que lo hagan nomás para que queden nuevamente en ridículo, no entienden lo que es soberanía no entienden lo que es asilo y no entienden lo que es Bélgica y Bruselas la capital de Europa que envíen nomás para que queden por enésima vez en ridículo Presidente, yo le mencionaba hace un momento a propósito de, de la coyuntura en la que Saquicela emite esta orden de este pedido de extradición eh, acá en el país están pasando cosas muy graves ¿no? Eh, asesinatos a y sicariatos, le decía yo, masacres, hemos visto lo que ha sucedido en las cárceles, amotinamientos permanentemente, hasta ayer hubo uno último acá en la cárcel del Inca en Quito. Eh, usted decía, yo coincido plenamente, eh, creo que el que hubiese esperado algo distinto de lo que estamos viviendo hoy, no, no, no sabía en realidad a, a lo que nos enfrentábamos y tampoco sabía de historia. Digamos, este es el tercer eh, gobierno demócrata cristiano que le toca al Ecuador y es la repetición del anterior. Eh, el problema es que hay 18 millones de almas que dependen de un gobierno que no se ocupa de lo importante porque tiene que resolver lo que para ellos es urgente. Y ellos eh, evidentemente llegaron a defender lo suyo. Eh, ¿Qué es lo que… Resta, ¿no? Porque además eh, todavía no cumplen ni el año. Están 11 meses en el poder. Y, y todavía falta mucho tiempo para que vayamos a un proceso electoral democrático y poder cambiar de rumbo. Varias elecciones, ¿no? Elecciones muy duras. O sea, primero, la peor corrupción es utilizar el poder político para beneficio propio. Lazo dona su sueldo, 4.500, 5.000 dólares de sueldo presidencial a una fundación. Qué gran corazón. Pero se eliminó el impuesto a la gerencia. ¿En cuántas decenas de millones se ahorra cuando le pase su fortuna a sus hijos? Que ya se la pasó en el exterior. No pago impuestos. Entonces, utilizar el poder en su beneficio propio. Están, no creen en el Estado, le están destrozando. Banco del Pacífico, lo quebró el sector privado, lo recuperó el sector público, de los bancos más rentables del sistema, hoy casi no tiene utilidades, todo el mundo se queja porque cerraron agencias. ¿Para qué? Para privatizarlo a precio de gallina enferma. Acaban de emitía el decreto para funcionar Nacional y van Ecuador, que tienen funciones totalmente diferentes. van Ecuador sobre todo dedicado al campo, que se necesita tanto crédito, crédito especial que tiene que coincidir con cosechas y todo aquello, pues no les interesa, porque el rato es que no haya banca pública, va a ser más negocio para los bancos privados. Y así les puedo extender el argumento a, a, a, a, al infinito. No creen en la universidad pública, por eso criticaron tanto a Yachay Yacha se convirtió en la universidad con mayor cantidad de PHDs del Ecuador antes de Yachay, era la Universidad San Francisco de Quito, privadísima, pero cuesta 15 mil dólares mensuales, pero otra era gratuita, anual, la otra era gratuita. No podían permitir tener una universidad pública de esa calidad, porque les dañan los negocios privados. Es gente que no cree en el Estado. Fue a debilitar el Estado para potenciar su negocio, y esa es la mayor forma de corrupción. Quiteños, ya no se engañar, por ejemplo, han pasado cinco años hablando de sobreprecio. Alexi, yo invito aquí al público que nos muestren un juicio sobreprecio. Un juicio. Porque sobreprecio se observaba. Sobre Sobreprecio significa que si el tornillo costaba uno, lo compramos a dos y se robó esa plata. No significa que si había que mover 10 en tierra, que se yo, 10 toneladas métricas, se tuvieron que mover 15 y se tuvo que pagar más. O que se hizo la escuela del milenio. Y como el alcalde Pícaro no hizo la calle de entrada porque sabía que nosotros debíamos hacer, tuvimos que hacer un contrato complementario en vez de costar 5 millones, costó 6 millones. Eso no es sobreprecio eso es reajuste de contratos, sobre costos de eso ha hablado el BID, Naciones Unidas y la prensa lo traduce como sobreprecio y gente como Loritos repiten eso no hay un juicio sobrepreso, o muestren dónde están los sobrepresos, por favor que nos diga hablemos con evidencia hemos hablado desde hace mucho tiempo, eso le hace daño a la democracia en función de la mala fe, de la difamación, no con evidencia, y el nivel de debate público demuestra el nivel de nuestra democracia, entonces fueron a saquear el Estado, no creen en el Estado, a practicar la peor de las corrupciones, utilizar el poder político para su beneficio propio. Y desmantelaron todo, de la época de Moreno. Y la sobre el candidato es Moreno, todo el mundo lo sabe. ¿no? Entonces desmantelaron el Ministerio de Seguridad, porque era obra de Correa. Desmantelaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, que lo creamos en nuestro gobierno. Desmantelaron el sistema penitenciario, todo es corrupción. Han repartido el Estado y le han dado los puestos los más corruptos. ¿Usted cree que se, se servicio servicio de Contratación de Obras, que está en manos de Javier Herba, de la izquierda democrática, Ajá. se lo dan para que hagan una gran labor. Se lo dan para robar, pues es como las aduanas, antes de nuestro gobierno. O sea, nosotros nunca repartimos el Estado, resistimos todas las presiones, a los autoritarios. Ahora se reparte el Estado para que vayan a robar. Y son los grandes demócratas. En todo caso, desmantelaron el Ministerio de Justicia, desmantelaron la Secretaría de Gestión Política, encargada de la política y el Ministerio del Interior era solo encargado de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana con una policía comunitaria, con casi 500 unidades de policía comunitaria, y el país dividido en regiones, distritos, circuitos y subcircuitos en el caso de seguridad. Y el subcircuito tenía un teniente que para ascender a Capitán tenía que disminuir los índices de criminalidad en su subcircuito. Y no funcionó, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Somos el segundo más inseguro de América Latina. O Esas son las drásticas diferencias, insisto, que nos hacen llorar lágrimas de sangre. Ojalá aprendamos de esta durísima experiencia. Entonces, la gente que busca justificar su odio, no resolver el problema, dice, ah, no, uh -huh. la prensa por ahí cualquier despistado, es que Correa pactó con las mafias. Uh -huh. O sea, ¿cómo pueden ser tan absurdos? Pero por último, si fuera verdad, volvamos a pactar con las mafias y tengamos paz. Y otra, no, otra es que cosa, Correa hizo un tratado con el narcotráfico hace 10 años en la cláusula segunda, inciso tercero, puse, y después el 2017 que empiezan a, con la violencia. No hay que correr con la base de amantes del 2009 y por eso tenemos problemas en el 2022. O sea, ya, ya no buscan la verdad. Una cosa, una cosa que odio, siempre repitieron. No vamos a superar los problemas. Una cosa que siempre repitieron, presidente, eh, es que la, la obra pública, la gran obra pública que se hizo durante. Los 10 años de gobierno de Correa fue por los precios del petróleo. Bueno, hoy tenemos precio récord del petróleo. Eh, ¿Qué es lo que haría usted si esta fuese la coyuntura? no? Una etapa pospandemia eh, con una guerra entre Ucrania y Rusia que ha significado también unas ingentes pérdidas para el sector exportador de productos determinados. Eh, con, digamos, todo el coletazo también de la crisis económica que ya le estábamos soportando antes de la pandemia. Eh, ¿Qué haría con un precio del barril de crudo por encima de los 105, 110 dólares? Déjame acabar la, la reflexión anterior, porque no contesté tu última parte. ¿Qué hacen los 18 millones de ecuatorianos? Primero votar bien, aprender la dura lección, jamás creerle a la prensa instrumento del poder prensa de corrupta ecuatoriana. Si no mejoramos la prensa en Ecuador y en América Latina, no tendremos desarrollo, no tendremos democracia. Segundo, tratar de aplicar los mecanismos constitucionales, pero todo el poder va a tratar de proteger al gobierno que, entre los cuales está la revocatoria del mandato. Y no por querer privatizar, porque en eso no engañó Lazo nadie engañó. Con que, pues, todos sabíamos que no creía eh, eh, en el Estado. Pero otra cosa son las mentiras flagrantes, no te vas a subir impuestos y te lo subís, y se eliminaron los impuestos para ellos. Otra cosa es Panamá, eh, Pandora Papers. Eso sí es motivo de de reversión del mandato entonces tenemos mecanismos legales pero la gente tiene que reaccionar sobre tu nueva pregunta y te agradezco mucho mira, es muy fácil derrumbar ese, ese argumento ¿no? primero, o sea hoy tienen precios más altos y no hacen nada pero en nuestra época, primero no siempre tuvimos precios altos eso es mentira, ¿no? 2009 se cayó, se cayó el precio del petróleo 2000, del 2014 hasta el 2016 llegaron a menos de 20 dólares el barril pero si a nosotros nos mejoró el ingreso petrolero, se nos triplicó el ingreso petrolero gracias a la negociación de contratos que quieren volver a los contratos anteriores y con eso le regalan centenas de millones de dólares a las transnacionales, otra corrupción institucionalizada, utilizar el poder para ayudar a los amigos. O Así sea, si algún rato no había, no hay que renegociar los contratos que tenemos de tarifa y cuando están los precios altos, es cuando quieren renegociarlos, para darle centenas de millones a las petroleras. Es que indigna, pero no es que estas digresiones, digresiones acá cada instante, pero están tantas cosas que están pasando. En todo caso, es muy fácil derrumbar el argumento de ingreso petrolero. Porque proporcionalmente, lo mismo reciben los gobiernos locales. Es decir, si mi ingreso era 100 y luego fue 200, el del municipio de Guayaquil por petróleo era 10 y luego fue 20. A ellos, si a nosotros se nos triplicaron y fuimos suertudos, en verdad fue la renegociación de los contratos petroleros, los que nos dio tal, tanto ingreso petrolero, los gobiernos locales les fue igualito. Y yo te pregunto, y quiteño les pregunto, pichinchano les pregunto, ecuatoriano les pregunto, ¿qué gobierno local, alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha, alcaldía de Guayaquil, prefectura de Guaya, de lejos hizo la obra que nosotros hicimos a nivel nacional? Entonces no es suerte, es capacidad, es trabajo, es amor, ardor, corazones ardientes por la patria, lo cual brilla por su ausencia el día de hoy. Tú me has preguntado, ¿qué haría? Oye, es que es actitud extrema, indolencia extrema. Tienen precios del petróleo a un nivel histórico. Remesas de migrantes han roto todos los restos. El dólar es razonablemente eh, el, eh, valo, valorado con respecto al euro. A nosotros se nos apreció históricamente, y los que saben de economía, entienden que eso tritura la economía. Se te caen las exportaciones, tienes que devaluar. El dólar se apreció. Ahora está a un nivel eh, de, eh, razonable. Eh, yo heredé cortes de luz hasta el 2010. Ellos le dieron hidroeléctrica que le están ahorrando miles de millones de dólares anuales. Le damos el ITT que le están dando miles de millones anuales. Le damos los proyectos mineros. Yo tenía 400, 500 millones de dólares en exportaciones petroleras. Ellos tienen cinco veces más gracias a la inversión extranjera y minería que nosotros traímos en nuestro gobierno, donde no vimos un centavo, lo iban a ver ellos, los próximos gobiernos. Y pese a todo, que usted está en mala economía, pura ineptitud e intereses creados. ¿Por qué? Porque esa plata, por ejemplo, la tienen congelada en Suiza. Su prensa publica grandes reservas eh, monetarias. ¿Y de qué no sirve eso? Es como tener exceso de liquidez su ineficiencia. A ellos sí les sirve, porque garantiza pago de deuda, se revalorizan los bonos. Y ellos son los que tienen los bonos de deuda eternos. Los bancos, el Banco Guayaquil. Mucha de esa oligarquía que rodea al gobierno. ¿Qué yo haría? Lo que dijo Arauco en la campaña y que lo distorsionó la prensa. La pandemia... Fue un golpe durísimo, pero un golpe, no es algo permanente. No es que ya no se utiliza petróleo en el mundo y no podemos vender nuestro petróleo, no. Fue algo muy duro, pero que duró dos, tres años. Un golpe de oferta y de demanda. Pero ahí están las capacidades. Ahí está la capacidad instalada de las empresas, la tierra, los brazos de los ecuatorianos, las necesidades. Hay que reactivar la economía. Y el principal mecanismo de coordinación económica y social se llama dinero. Te doy un préstamo, con eso pagas en la tienda a la esquina, con eso el tendero compra más pan, con eso el panadero le paga al industrial molinero, con eso el industrial molinero le paga al agricultor, con eso el agricultor se va a un hotel y el hotel compra más pan y se reactiva la economía. Ese era el bono de mil dólares pues, que ofrecía ahora Dieron que era demagogia, populismo, que era mentira. Y es lo que hicieron muchos países empezando por Estados Unidos. Y es el mecanismo, el incentivo para reactivar la economía. Pero prefieren tener esa plata en Suiza, ¿para qué? Para que se revalorice la deuda externa, los bonos de deuda, ...que ellos mismos la poseen. Eh, expresidente, usted mencionaba hace unos instantes... ...que eh, por todo esto de la persecución política... ...se había eliminado el Instituto de Pensamiento Político... ...pero ahora usted tiene el centro de formación política... ...cuéntenos al respecto, por favor. Pero mira, déjame entender en, en la respuesta anterior... ...el, el bono es una de, la, de los instrumentos o medidas de política... ...pero ahí el pago atrasado que tienen... ...¿cómo se puede justificar pagos atrasados? Con, ...con todos los recursos que tienen... La obra pública es tremendamente dinamizadora, además de dinamizar la economía en el corto plazo. Es la única forma de salir su desarrollo. No hay país que haya superado su desarrollo sin inversión pública. Pero es ¿qué quieren satanizar la inversión pública. Empezando por refinar el Pacífico, que ya Tita este de los sedeños. No, en este pues, reconoce necesitábamos otra refinería, pero vamos a, re, a ampliar Esmeralda. Pero de todos vamos a tener que hacer unas 100, 150 mil barriles diarios. ¿Y por qué no hacen la del Pacífico 300 mil barriles? Para no darle la razón a Correa. No les importa hundir un país con tal de hundir toda una época, hundir al correísmo. No, no van a hundir. Se están hundiendo al país. Lo que tú dices, el centro de formación política es otra cosa. Eso es una instancia del movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Dentro del movimiento, pues, se ha creado este centro de formación para capacitar a nuestra gente en los principios de movimiento, del progresismo, del socialismo del siglo XXI, de la nueva izquierda, ¿no? Y, obviamente... Eh, en principio, valores, visión política, capacidad de organización, etc. Es otra cosa, no, no, es, no es algo privado, es eh, del movimiento político Revolución Ciudadana. Presidente, yo le quiero pedir, porque ya se nos va terminando el tiempo, sí, ¿sí? sí, sí, sí. yo le quiero pedir un, un comentario, porque esta es una fue una noticia que ayer dio la vuelta al mundo entero, y usted que es... Usted es más tuitero que yo. Este Elon Musk decidió comprar Twitter y llega con una serie de nuevas eh, no sé, ideas, proyectos. Eh, ha dicho que lo que primero va a hacer o quiere hacer es, de alguna forma, humanizar el Twitter, eliminando los bots o estas cuentas trolls. No, eh, Eso es algo que ha influido muchísimo en, en la política, no solo en, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. El tema de las cuentas anónimas, los trolls, eh, los troll centers, etcétera, etcétera. ¿Cuánto daño le ha hecho eso a la democracia? Y si usted confía o no en que un tipo que se gastó 44 mil millones de dólares, algunos dicen para cumplir cumplir un capricho, eh, puede mejorar las prácticas de estas nuevas plataformas de comunicación que, le digo, influyen muchísimo en, en la sociedad en general, pero también en la política, que es una actividad en la que usted está metido permanentemente. Mira, creo que tiene parte buena y partes malas. Yo no confío en este señor. Eh, tú has dicho el capricho, ¿no? Ese es el menor de los caprichos, con para Uh -huh. con, eh, su capricho de ir al espacio y no cuántos miles de millones gasta ahí, cuánto es la contaminación ambiental, el maltrato a sus trabajadores, etcétera ¿no? lo que, cómo se refirió a Bolivia cuando nos dé la gana le quitamos el litio pero en lo que ha dicho el Twitter tiene razón y algunos van a estar sufriendo porque su único soporte en Twitter son sus cuentas troll yo tengo casi 4 millones de seguidores, así que no me interesa hagan lo que quieran porque son seguidores reales pero algunos deben tener las barbas en remo lo que está diciendo es bueno, en general el problema de red es un problema muy grave que se enmarca dentro del problema de la falta de verdad donde está implicada en las redes implicada en las redes, el mal periodismo porque el periodismo enseña, Alexi mi segunda hija es periodista ¿no? ustedes lo saben A la, la sociedad delegó la custodia de la verdad del periodismo, para mí ese es el principal deber del periodismo, ahora sacan unas cosas extrañas que oponerse al poder, ser crítico del poder o sea, criticar por criticar que tan loco es un buen poder, hay que criticarlo ¿no? es un absurdo, ¿eh? son infantilinos su principal deber es ser guardianes de la verdad con esa referencia el político que miente queda en evidencia, pero si los que son custodios de la verdad nos la han robado ya no hay referencia Entonces, todo el mundo dice cualquier disparate han denunciado los medios de comunicación o han aplaudido esta sentencia tan ridícula del caso soborno. si no hubiéramos tenido buena prensa esto nunca hubiera podido ocurrir ¿Tú crees que mi gobierno hubiera podido hacer esto con la prensa en contra? Enseguida, hubiera pues, dado la vuelta al mundo. Correa trata de impedir que participe el Aso, quien sea, en elecciones, con sentencia de espuria. Pero como era contra nosotros, lo aplauden, lo legitiman, Nos han robado las referencias, nos han robado la verdad. Eso es muy grave. Y es muy grave si la roba el universo, el expreso, el coavisa, el Amazonas, o lo roban los piteros. ¿no? Entonces, así como se sanciona en un país, en un Estado de Derecho, el ha perdido el Estado de Derecho, estamos en un Estado de opinión, los que dictan qué es bueno, qué malo, o qué es malo, absuelven o, o sentencian en, en sus titulares son los medios de comunicación absuelven o condenan. Eh, estamos no en un estado de derecho, un estado de opinión, pero un verdadero estado de derecho, al de Estados Unidos, lanza una calumnia contra él y verá el juicio que enfrenta. Ya, eh, se puede revertir esto con eh, el sistema judicial, pero no hay suficiente re regulación a nivel de redes. Yo no entiendo la diferencia entre mentira en el universo, un Alfonso Espinosa o Montero diciendo una mentira de la que acostumbra a que alguien que tenga 3 millones de, de seguidores lance una mentira. Mentira es mentira. Entonces, yo creo que hay más regular y tan sencillo como esto. Hay que decir la verdad. Ah, es que lo mío es opinión. ¿Y ¿Quién le dice que con la opinión se puede mentir? La opinión debe ser fundamentada en cosas razonables, hecho cierto. No es que porque doy mi opinión, entonces en mi opinión Alexis narcotraficante, violador, pedófilo y lo publico, porque es mi opinión. Es una opinión, pues es difamación, señores. Entonces yo creo que sí hay que regular y el bien más preciado que necesitamos rescatar, que se ha perdido. Uh -huh. Y sin eso no tenemos democracia. Por eso se le dio lazo porque nos lo robaron. Sin eso no tendremos desarrollo. Se necesita acción colectiva y para tomar las correctas de decisiones se necesita ese bien. Me refiero a ese bien fundamental llamado verdad. Nos han robado la verdad y con eso nos han robado la referencia. Y los custodios de esa verdad, los periodistas y los medios de comunicación, y son los primeros bandidos de novela robada. Es algo que necesitamos enfrentar como sociedad y como región, como mundo, ¿eh? porque es un problema planetario, pero sobre todo en América Latina, que lleva 200 años en su desarrollo, y si no tenemos verdad, no saldremos de ese subdesarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas presidente. gracias, expresidente, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Antes que se vaya, le cuento que le, manda, le envían saludos desde Santelén, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Azuay, Cañar, entre los que puedo leer en este momento. Le mandan saludos y bendiciones, dicen al expresidente Rafael Correa. Así es que, eh, mensaje transmitido para que nuestros seguidores no nos maten luego. Le he dado el mensaje de ellos. Muchísimas gracias, expresidente. Gracias, Licenia Mira, re repito el pedido, ¿no? Porque te cansaba de tanta mentira que dejamos endeudar al país, que no dejamos radares, que, que mil millones no perdidos con el informe del PIB, después era el informe de la ONU, pura mentira. Los que hablan de sobreprecio y que estamos viviendo como reyes por los sobreprecios, que me digan dónde hay sobreprecio, que me digan dónde está el juicio de sobreprecio y no confundan sobreprecio con reajuste de contrato. Ah, la ruta de colla la ruta de colla fue un estudio mal hecho en el municipio de Quito que por ayudar nosotros hicimos esa obra, pero ya Contraloría acaba de desechar todas las glosas y porque dice que todo está correcto porque el terreno parecía talco. Eso no es sobreprecio, eso es sobre costo. Entonces ya basta hablar con datos, no con relatos. ¿no? Entonces, que me indiquen sobre precio, y le lanzo la invitación a cualquier mala fe, de tantos que hay por ahí, diletante, vía Vicencio, Ramiro García, tanta gente de mala fe, si ellos encuentran medio centavo mal habido, de mi parte, o de la de Jorge Glass, hablo por él también, nos, yo me, nos pegamos un tiro, ¿qué le parece? Pero si no encuentran medio centavo malavido, se los pagan, se lo pegan ellos. Ya basta de tanta difamación. A recuperar la verdad. Los corruptos siempre fueron ellos. Fuerza Ecuador del Alma. Ánimo. Vamos a salir adelante y vamos a recuperar la patria. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias. El expresidente Rafael Correa Delgado, que está...